cordiales prislines de todo el mundo si queréis saber de españa sin adoctrinamientos este es vuestro canal el canal de prisline que lo hacéis vosotros hoy vamos a hablar de algo que habéis preguntado mucho os agradezco los temas que ponéis que sugerís eh, cuánto ¿cuándo puedo salir de españa o cuánto tiempo puedo salir de españa no me refiero ahora a la situación del bicho no me refiero cuando uno por ejemplo tiene un permiso de residencia o está como estudiante o tiene un arraigo cuando puede irse de españa a su país o a donde quiera y cuánto tiempo vale para los que estáis con lo del bicho os lo digo en principio los vuelos internacionales no hay nada fijo pero yo calculo que para octubre eso es lo que calculo vale pero no hay nada oficial pero yo creo que en octubre abren los vuelos internacionales tanto de ida como de vuelta. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cuando uno ya tiene algún tipo de permiso de residencia en España, pues cuando se puede ir sin perder sus derechos, ¿vale? Ahora lo vamos a desarrollar, os lo explicaré brevemente y luego doy paso a Don Oscar Padrón, que para eso es letrado, que ponga las puntualizaciones que él que considere antes de nada quiero saludar a todos los que estáis en españa en argentina en bolivia en brasil en chile en colombia costa rica en cuba en ecuador en el salvador guatemala honduras méxico nicaragua panamá paraguay perú puerto rico República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Angola, Argelia, Estados Unidos, Surinam, Trinidad, Tobago, Curazao, Marruecos, Islas Vírgenes, Inglaterra, Senegal, Francia, Aruba, Japón, Túnez, Guinea-Bissau, Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca. Si alguno de vosotros lo ve desde algún país que no he mencionado, que me lo diga, como hicieron todos ellos, y lo añado a la lista bueno soy luis el que no nos conozca emitimos todos los días de lunes a domingo en directo en vivo y os doy muchas las gracias a todos los que estáis ahí viéndolo tanto los que lo veis después como los que estáis ahora en el directo aquí os recuerdo que os damos nuestra opinión para que penséis reflexionéis y cada uno tome sus propias decisiones eh, lo hacemos todos sin ánimo de lucro y os recuerdo que tenemos un grupo casi con 4000 personas ya en telegram de forma gratuita sin Patreon tenéis debajo del vídeo el enlace podéis entrar gratuitamente y ahí es un encuentro mundial personas de todas las nacionalidades que nos estamos ayudando vale eh, bueno como os digo siempre dejar las preguntas los que veis luego el vídeo en, en los comentarios las sugerencias para nuevos temas mmm, ponerlas también en los comentarios dejar vuestra opinión los que estáis ahora en el vivo pues eh, ponerlas en el chat y los que estáis en la sala de zoom pues ahora vais a participar vale todo el que quiera participar en próximas emisiones debajo del vídeo también dejo el enlace a zoom entrar a las 20:45 hora de Madrid que es cuando abro la sala brevemente os digo lo que hemos hablado en los últimos días hemos hablado cómo sacar el número de la seguridad social online muchos de vosotros ya lo habéis sacado a alguno le está costando pero bueno ahí está hemos hablado de qué se necesita para montar un pequeño negocio en españa eh, hemos hablado también de cómo obtener la ciudadanía la nacionalidad española bien sin, sin nada o bien cuando un bebé nace en españa si es español o no o cuando uno se casa con alguien aquí en españa también hemos hablado de cómo ser policía o cómo ser soldado en españa cuando uno viene de fuera y por último el tema del adoctrinamiento que hablamos ayer que, que es la mejor vacuna es que cada uno sea crítico con toda la información que la contrastéis y ya está bueno pues vamos al tema de hoy os lo digo brevemente eh, porque lo preguntéis mucho mm, por ejemplo a ver por ejemplo uno que viene con estudios o con voluntariado ¿no? con visa de estudios o voluntariado o que permiso pide aquí la estancia por estudios o voluntariado puede entrar y salir lo que él quiera lo que considere no hay problema el, hay un límite. Si esa persona quiere estar los tres años para conseguir el arraigo social, ahí no debería de salir. Y enlazo con la siguiente forma: el que quiera conseguir el arraigo social, que sabéis que cualquier persona que lleve en España físicamente tres años continuados viviendo en España puede solicitar el arraigo social, ¿eh? independientemente de que haya entrado como turista o independientemente de cómo haya entrado, o, o si está con unos estudios o un voluntariado. Entonces, si el estudio lo voluntario lo quieres para luego obtener el arraigo social no tienes que salir durante esos tres años vale si no buscas el arraigo social pues y salir lo que quieras cuando uno tiene una residencia temporal cuánto tiempo puede salir pues la residencia temporal os recuerdo que os la dan cuando queréis estar más de 90 días en españa y menos de cinco años bueno en ese caso os dejan salir máximo seis meses por año por cada año podéis estar fuera seis meses vale con la residencia temporal ahora me voy a la residencia de larga duración la residencia es larga duración sabéis que os la dan ya que podéis quedaros indefinidamente tanto a residir como a trabajar bueno pues la residencia de larga duración podéis salir lo que queráis siempre que no estéis 12 meses consecutivos fuera vale os podéis ir a donde queráis de vuelta a vuestro país a donde queráis siempre que no sea más de 12 meses ojo 12 meses seguidos vale y por último, el que tenga ya la ciudadanía o la nacionalidad, pues, vamos, como si se va a vivir fuera, no la perdería, ¿vale? Pues eso es lo que yo os tenía que decir, ahora voy a dar paso al letrado, a don Oscar Padrón, ¿vale? Que, que, que lo amplíe toda esta información. Por último, quiero responder un comentario mmm, interesante, que decía, por ejemplo, Juan Casanova. Él decía, y se lo voy a pasar ya... Bueno, se lo voy a pasar a bueno dejo a Don Oscar y luego le pregunto, ¿vale? Luego os pregunto los, las presiones. Le, le dejo a Don Oscar que haga la que me ponga las puntualizaciones o amplíe la información. Listo. Muchas gracias, Luis. Bueno, feliz feliz noche a todos los y a todos los seguidores. Mi nombre es Oscar Padrón. Hoy en el tema de cuándo este cuánto es lo máximo que puede estar un, un migrante fuera de, de España. Entonces, aquí eso aparece en el reglamento de la ley, en el decreto 557 del 2011. Y lo va a conseguir específicamente en el artículo 162 y en el 152. Hay dos tiempos. El que esté con una visa, eh, con, una, con un permiso de residencia temporal, como dijo don Luis, se puede eh, ausentar hasta seis meses. Eso tiene otra, eso es por temas de residencia. Si se, si se ausenta más de seis meses, perdió la residencia. Después tienes en el momento, o, o pendiente con esto que es la aclaratoria que nos dijo don Luis, en el momento que usted desee solicitar su, eh, super, eh, su residencia permanente, como requisito les van a chequear cuántas veces, hasta cuánto tiempo usted ha estado fuera de España ¿okay? como prerequisito y la norma fija lo siguiente en, al momento de solicitar esa, esa residencia permanente, usted no se puede haber ausentado más de 10 meses en esos 5 años ¿okay? ojo con eso porque de repente en, ah, ya terminé los 5 años, voy a solicitar mi visa de residencia permanente le sacan la cuenta, mire usted se pasó Usted en todas sus visas durante los cinco años se excedió de 10 de, de meses y se lo hacen acumulado. No es que eh, aquí salí, me sacaron seis meses y después otra vez seis, seis meses. No, no, Se lo hacen acumulado. Esa es una, una, una cotación Y hay una salvedad que podría pasarse de esos 10 meses si usted, por razones de trabajo, la compañía lo manda fuera de España a hacer alguna labor pero también le van a sacar la cuenta que no puede eh, pasar de un año. ¿okay? Entonces, pendiente con eso. O sea, hay, hay el tema de la extinción, que es en el artículo 162, que aplica para, para las residencias temporales, pero está el artículo 152, que ahí le va a aparecer el tema de otra vez de, de, de esa salida fuera de España. Eso es todo, señor Luis, por ahora. Vale, perfecto, don Oscar pues mira le voy a hacer la, la pregunta que tenía que nos hacía bueno se la transmito la, la ha hecho en realidad juan casanova mmm, dice que por ejemplo es un ejemplo práctico que pone si él a le denegaran el asilo en españa eh, que cuánto que sí si, que cuando le deniegan el asilo mmm, él dice si es inmediato o que cuánto tiene de vigencia hasta que digamos esa orden entra en vigor y su pregunta dice: ¿Podría pedir en ese caso una estancia por estudios? Él, él, él supone que, por ejemplo, pide el asilo, que, que se que le notifican que se lo deniegan, y que si en ese plazo podría pedir una por ejemplo, una estancia por estudios. Yo le, yo le he contestado en el comentario, pero digo, luego en el vídeo lo tratamos, le he contestado que, hombre, si te llega la carta de denegación, supongo que tendrá una una fecha de vigencia, supongo. Sí. Usted y ya el otro digo sí, pero... luego, luego lo tratamos. Es que es un caso curioso. O sea, él dice me han me deniegan el asilo. Podría, claro, porque para pedir una estancia por estudio, lo único que te piden es que estés regular, ¿no? Que estés regular. No, ¿no? Entra en ese don Luis, yo no sé si usted lo, yo no sé si usted lo ha dicho, pero fíjense, revisando este tiempo de los, este, esta, estudiando los tiempos. A todos los que estén en orden regular, las peticiones de cambiar su estatus, la ley te lo permite que lo puedas hacer dos meses antes de que se venza el procedimiento que estás haciendo. ¿Ok? E inclusive la ley permite de forma extemporánea hacer solicitudes. Entonces la extemporánea te da hasta, tres, hasta 90 días. correcto Pero con la salvedad que te vas a cobrar una multa. Sí. ¿Okay? entonces aquellos que quieren estarse manteniendo regular agarre haga su solicitud de dos meses antes que se le vaya a vencer lo que tenga ok y así pueden empalmar en el caso de esa gente que, que las personas que le, le, le, el asilo se lo negaron ahí re, tienen que meter rápido un recurso y son cinco días ¿okay? Ahí tiene que en los cinco, cinco días tendría para recurrir una revisión, claro y la, y la idea de Don Oscar sería si él mete el recurso paraliza el tiempo sigue Analiza. sigue legal entre comillas sigue regular y ahí ahí a lo mejor sí podría es que esto ya es ingeniería jurídica ¿eh? Prisline, sí. es lo que os enseñamos aquí lo estoy pensando cuando Don Oscar a la vez según estamos hablando ahí sí claro sí. si él mete un recurso en esos cinco días paraliza digamos él sigue regular entre comillas y ahí sí podría pedir pienso yo en ¿eh? mi opinión la estancia por estudios y claro también pasaría una cosa que cuando él fuera a pedir la estancia por estudios ya con su matrícula y sus cositas saldría que tiene una solicitud de asilo pero entonces podría renunciar a la solicitud de asilo y tramitarlo de estudios porque yo lo que sí sé es que cuando uno por ejemplo tiene tiene la solicitud de asilo independientemente de que la hayan denegado que suelen tardar años por este caso no se suele dar generalmente te responden a los tres o cuatro años ya que puedes pedir algo social pero vamos bueno, generalmente hay gente que ya, estando con la tiempo. solicitud pide pide la estancia por ejemplo por estudios entonces le hacen renunciar a la solicitud y le tramitan la otra pues eso podría ser una solución para juan casanova si se le se le da el caso pues nada, voy a pasar a las preguntas que tengáis. Si, si quiere. Estoy estudiando el tema de Carlos Aguilar, por cierto, de las circunstancias, ex... pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo esta semana, ¿vale? Que él dice la residencia, Carlos, que lo estamos viendo. La residencia por circunstancias excepcionales, nos dice según el punto 1.4, en lugar de asilo. ¿Vale? Te lo estamos estudiando. Mmm, mañana seguramente lo tratamos, ¿vale? Te puedo contestar, señor Luis. Sí, sí. sí. Por supuesto, don Oscar. Eh, Fíjese. Sí, sí, diga, diga Oscar. Este apartado 1.4 no es más que le da facultades a la administración pública para que pueda decidir en casos excepcionales, bien sea por temas sociales, políticos, económicos. Entonces abre como una ventana allí, ¿ok? Para que le, le, le dé la competencia a la administración pública de poder resolver. Eso no, lo están aplicando normalmente para el tema de los venezolanos, que hay unos informes de buena pro por, por organismos internacionales, la ONU, que hay de forma continuada y sistemática una situación ahí de, de, de, de, de, de, de que haya, eh, se atenta contra la población en general. Entonces se están agarrando de allí para, para darse la facultad y dar las buena pro. Eso es todo lo que es el 1.4. ¿Qué es la, esa visa excepcional por razones humanitarias? Esa es como una gran ventana que siempre se guarda los estados para que de forma... De claro, aleatoria un poco, lo que ellos toman... Más que aleatoria, discrecional. A ley. De forma discrecional poder dar un es. poco... Vale. De esta manera yo lo quiero profundizar. Y ya por último, os digo una cosa rápida y ya pasamos a las preguntas. vale El arraigo social, nos preguntan también, no recuerdo quién lo preguntó, pero alguno de vosotros lo ha preguntado, un presidente dice, el arraigo social... Pregunta: ¿se renueva? Se, se renueva, eh, te respondo. Hay que lo ha preguntado. No, el arraigo social no se renueva. Lo que sí hace el arraigo social es se modifica, como ha dicho muy bien Don Oscar, bien 60 días antes de que caduque, que es lo recomendable, o incluso 90 días después, aunque ahí te pueden poner una pequeña sanción por haberte atrasado. Pero vamos, lo normal es hacerlo 60 días antes. Si se te pasa el tiempo, 90 días después. Pero no se renueva el arraigo social, sino que se modifica por una autorización de trabajo y residencia vale no recuerdo quién lo preguntó pero el que sea pues ahí y lo doy para la inteligencia colectiva que para eso hacemos todo esto pues pasa los que habéis levantado la, la mano Mailor va primero Mailor puedes activarte el audio y ya eso y luego va Daniel y luego va Marina vale y luego sigo para abajo os voy avisando ya preavisando Daniel prepárate para luego y Marina pues Mylor puedes hablar ya cuando tú quieras qué tal buenas tardes con todos Mm. Señor Luis, ayer Oye, pero, quedó a medias espera, mi espera. pregunta. Una cosa, Maylor, os pido a todos Dígame. que cuando empecéis digáis, pues bueno, tu nombre lo he dicho yo, ¿no? ya ¿no? Pero ¿dónde estáis? Ah, y sí. ¿De dónde sois? Para que os conozca toda la audiencia. Ok, disculpen. No pasa nada. ¿Qué tal? Mi nombre es Maylor, les hablo de Perú y estoy en Perú. Vale. Mi consulta del día de ayer quedó como que a medias. Entonces, el día de hoy quería preguntarlo completo. Tengo dos preguntas. Uno es: mi hijo de 12 años viajó en noviembre a Perú, a España, y en el mes de marzo, fines de febrero, ingresó a estudiar en un colegio particular en primero de la ESO. Entonces, mi pregunta es si él va a tener algún inconveniente cuando realice sus documentaciones para, en este caso, por arraigo, porque no lo hemos tramitado por estudio, no hemos presentado nada, no hemos hecho ningún vale, trámite. Vale. ¿Y, la otra y mi segunda pregunta es, yo estuve por regrupación en el 2009 y tuve mi DNI temporal, ¿no?, por seis meses, y ahora yo pienso viajar el próximo año. Entonces, ¿voy a tener algún inconveniente cuando...? Haga algún trámite por estudio o algo así, voy a tener alguna penalidad, algún castigo por haberme ido dejando mi trámite de temporal y no haberlo renovado y volver a ingresar al país? Vale, pues te voy, mira, te voy a hacer, te voy a responder yo y luego si Don Oscar quiere aumentar la, la explicación, pues te responde él. Mailor, muchas gracias por tu pregunta. Mira, te respondo rápidamente: no, no vas a tener ningún inconveniente en ninguna de las dos cosas. Tu hijo de dos años o sea tu hijo que está haciendo la eso aunque no haya hecho una visa de estudio en una residencia no pasa nada él eh, está estudiando la eso tal cuando él lleve los tres años podrá pedir el arraigo social igualmente sin ninguna dificultad sin ninguna penalización ni ningún inconveniente como tú dices vale Maylur. y respecto a, a ti tampoco tenías en el 2009 no vas a tener ningún inconveniente ni ninguna penalización yo pensé que me ibas a preguntar si eso te servía para algo. Yo creo que no, pero lo que estoy seguro es que para, para lo que no. ¿Dónde algo? No te sirve para ah, okay. nada negativo. ¿Vale? No, claro, sí, ya lo perdí ya, porque eso pasó no, pero, ya más exacto, de 11 perdiste, años. Pero, sí, vale, eso escucha. ya no, pero voy a volver a empezar. Claro, pero por perderlo no te va a causar claro. ningún inconveniente, como tu, es tu inquietud. No tienes ningún Ay, inconveniente. qué bueno. Y tu hijo, tranquila, ya, tranquila, que le está estudiando. Las notas le sirven perfectamente, está recibiendo la educación y cuando lleve los tres años podéis pedir el arreglo social perfectísimamente. Sí, eso claro. es lo que estamos bueno, viendo. Okay, claro. muchas Entonces, gracias. Nada más. Pues, sí, clarísimo. Una cosa que os digo, los que habéis intervenido, si queréis, yo os bajo la mano, pero si que luego tenéis alguna otra pregunta la podéis volver a levantar, ¿vale? No pasa nada. Venga, Daniel, pues te toca. Daniel, puedes levantar, o sea, activarte el audio y ya y ya participar. Daniel. Bueno, mi nombre es Daniel. Eh, soy argentino y estoy en Argentina. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, Daniel. Ah. Bueno, la idea mía es irme a vivir a España. Y hace mucho... Vengo dando vuelta con esto y te vengo siguiendo los canales hace un año más o menos. Y hace dos semanas veo todos los días los videos de Sup. Y de ahí saqué muchas ideas. La idea original era esperar a la ley de nietos y irme con la ley de nietos. Mis abuelos son españoles. Eh, mi abuelo peleó en la guerra civil española. Y en el 52 vinieron a Argentina y en el 55 nació mi viejo así que todos mis tíos son españoles todos mis primos son españoles menos mi viejo que es el más chico es el argentino y tengo el tema que él no se quiere sacar la ciudadanía española porque no está muy de acuerdo que yo me vaya a españa entonces como que me está haciendo la guerra. Daniel tienes el ancho de banda te estamos perdiendo la voz la... tienes el ancho de banda muy, muy cortito me dice aquí la, el sistema no sé si tienes alguna otra cosa conectada que puedas desconectar no. para que se te oiga bien. Si quieres doy, doy paso a otra persona y luego y luego vuelves. Este no tengo nada conectado. Puede ser por el vídeo Claro, bueno, haz la pregunta. Intenta, intenta concretar la pregunta. Eh, Has hecho bien porque si te esperas a la ley de nietos, si viste el vídeo de ayer, igual sí. la prueban dentro de un mes, que igual la prueban dentro de un año y medio, ¿vale? Haz la pregunta. Venga, vamos a ver si te oímos. Daniel. Bueno, la pregunta es que yo estuve averiguando y vi que está el tema del arraigo familiar. Y en la página de, de extranjería en España dice que sirve para eh, hijos y nietos de españoles. En el caso mío, mis abuelos nacieron en España. Entonces, digo, por ahí si tengo el tema del arraigo familiar, es muy posible que vaya a España y pueda tener Venga. la entrada. Vale, a la pues voy a dejar así. a Don Oscar que te responda, ¿vale? Venga. Don Oscar, responde, responde a Daniel. Sí, mira Daniel, efectivamente como te está diciendo don Luis, hubo una ley que permitía a los nietos hacer el reclamo directo. Ahorita no, y está un proyecto, hay que esperar que la apruebe. Lo que es, si tu papá eh, reclame su nacionalidad, una vez él reclama, eh, que la reclame y se la dé, eh, tú te puedes beneficiar de eso, pero ahorita no, lamentablemente tendría las vías comunes, ¿no? Las que tienen todos, mm -hmm. que tampoco son tan malas. Venga, pues sí. Te puedes aprovechar es de tu condición de iberoamericano, ¿ok? Claro. Que esas te abren muchas puertas, sí, muchas puertas, puedes, incluso puedes estar más rápida. Exacto. Vale, bueno, eso. Bueno, voy. Doy paso a Marina. Os, os pido a todos brevedad para que podáis entrar todos, ¿vale? Ir pensando todos las preguntas que tenéis o la aportación, también pueden ser aportaciones, ¿eh? Y así cuando entréis en el vivo. Pues lo soltáis, ¿eh? los que estáis esperando para preguntar y ir, ir pensando ya cómo lo vais a hacer. Venga, Marina, pues actívate el audio y, y participa. Pues, ¿qué tal, Marina, de, de México? Un saludo para todos. Eh, Luis, eh, hoy no está Mauricio, pero bueno, yo a él, ayer lo vi como, como con un poco de. No sé, eh, está un poco desordenado. <coughs> Él quiere como salir de España y luego regresar. Eh, él quiere la nacionalidad. Yo lo que entiendo es esto: su padre tiene muchos años en, en España, nada más que no sé por qué no se ha nacionalizado. Creo, creo, español. No sé si me equivoco, ¿no? que 20 años dijo, me parece, pero no estoy seguro. entonces yo siento, no sé, tú me dirás, porque bueno, pues en mi caso mi papá era español y yo me nacionalicé en México como español. Sí. Entonces él podría hacer lo mismo: su padre se nacionaliza y él, en cuanto ya su padre claro. está nacionalizado, ella podría nacionalizarse porque yo, yo no sé. Como muy Ay, pero qué pena que no estoy en Mauricio, porque eso mejor sería que estuviera sí, sí, aquí sí. Pero lo que yo sí. no sé, su padre, joder, lleva 20 años, si os podéis nacionalizar en dos. Ajá. Me, me refiero a Mauricio. Sí, al padre, yo siento joder. que... Sí, sí, sí. Pero, pero es que yo yo cosa... no te puedo responder uh -huh. por Mauricio. Mauricio no, no, un... no. Luego lo verán, ah, ¿no? Pues, pero tú quieres como aportarle, veo... aportarle, la, aportarle la idea, ¿no? ¿Quieres? ¿Repítele sí, la, esa, idea? Ajá, o sea, la, la idea? ¿La idea cuál sería, sí. Marina? Repítela para que nos quede claro. Pues exactamente, que si el padre se nacionaliza, pues Mauricio podrá nacionalizarse como español. O sea, claro. no, yo no le veo eh, la idea el que tenía de salirse y luego regresar. Porque, bueno, bueno no sé si es una situación que... económica, ¿verdad? Pero... Sí, pero me parece, sí. ¿Quiere decir algo usted, Oscar, de este tema? Sí, lo que pasa es que en el imaginario de, de cosas que se hacían antes que ahora no se pueden hacer, porque hay muchos más controles administrativos, los pasaportes, ya la Comunidad Europea te, por chip, ¿te sabe cuándo? Hay ordenadores tratan, cuando, cuando salía claro. los ordenadores, sí. lo que hacían antes era... Que llegaban, se presentaban en España Hacían la solicitud y se devolvía Y entonces ah. estaba transcurriendo el tiempo ahí Eso, claro, no, no existía la tecnología Que hay ahora ahora Eso no lo puedes hacer porque te detecta rápidamente Cuando sales y entra. Entonces está el imaginario de la gente Ah, no, vas, haces las cosas Y lo dejas ahí haciendo, te devuelves Y después vuelves cuando ya te van a dar la, el, el permiso, lo que te va a O la nacionalidad, eso ya no se puede Claro, por eso hay que pensar ahora bien lo que uno quiere hacer Antes de hacerlo pero bueno, que tampoco pues para eso estamos, para eso estamos aquí con los vídeos, ¿verdad, Pililines? Así es. Pues, pues venga, seguimos. Te toca Andrea, luego va a ir Lilia y luego va a ir Susan, ¿vale? Y luego Jesús. Venga, Andrea, pues actívate ya el audio y lo que os digo siempre, ¿O? si alguno ha participado y quiere volver a participar, que levante la mano nuevamente, tranquilamente. Venga, Andrea, ya Hola. puedes, puedes participar, Andrea. Hola, buenas tardes, buenas noches, Andrea de Argentina. Eh, bueno, les cuento, viajo con la visa no lucrativa y a los 10 meses pres, eh, la cambiaría por visa de emprendedores. Mi pregunta era, ¿cada cuánto se renueva la visa de emprendedores? Si dura un año o, o cada cuánto hay que renovarla claro. porque sí. con el primer año de la no lucrativa más otro año ya sería, me, yo voy por allá por la nacionalidad Bien. y el, la tendría que renovar, sería un pues, autónomo. Claro, marco. pero tú ya con los dos años, <risa> yo, me, yo si fuera tú me iría a la nacionalidad directamente, claro si yo fuera pero no, cada punto se renueva, no se renueva pues yo la tengo de... entendido que ahora que me corrija don Oscar pero creo que es una te la, o sea la pides por un año luego creo que te la renuevan por dos y luego por cinco pero yo es que mi memoria es muy mala yo tengo el cerebro no, no, pero la de Oscar nos ya, lo mejor. Mi duda sí. es de la, la de emprendedores, <risa> no de la lucrativa. Ya, la ya. De la de sí, la lucrativa no interesa sí. porque te piden. Exacto. La de lucrativa es un año y luego dos. Pero lo suyo Después es lo dos. que tú vas a hacer. Un año claro. y ya has dicho muy astutamente: a los diez meses ya me preparo la otra. Vale, te puedes don Oscar que nos diga exacto los plazos que él sí. como jurista Bueno, el, el señor Luis es casi abogado y me allana lo que está diciendo él La primera, fíjense que le pone un adjetivo que dice inicial, claro, por pues las iniciales porque te va te la dan por un año Pero ¿Un ya año? a partir de la segunda sí. te la dan por dos años Entonces sí. que puede ser, no necesariamente tiene que esperar a que se termine Tú puedes hacer peticiones previo al segundo año. Y como dice don Luis, yo ahora y pido mi nacionalización. Si es mi aspiración, lo puedo pedir al segundo año. Claro, pero mi pregunta era, o sea, yo a los 10 meses voy a cambiar de la visa no lucrativa. Me voy a la visa de emprendedores. La de emprendedores, ¿la tengo que volver a renovar al año o ya directamente pasado ese año ya me puedo nacionalizar? ¿No la tengo que renovar? No, porque ya te, te está corriendo para el segundo año. O sea, con, lo, con ese año de la no lucrativa y un año de la de emprendedores, ya está. Claro, te corre el Pero tiempo que... porque son visas son son son permisos de residencia. Sí. Y, y esos, esos tiempos sí te corren te acumulan. Claro, yo por lo que tenía miedo que se. Tu de miedo, tu y miedo que déjame, en a, en Andrea, déjame adivinar. Tu miedo es, si mientras echas, tú quieres echar la nacionalidad en cuanto se cumplan los dos años, lógicamente, lo más inteligente. Y tu miedo es, mientras yo hecho la nacionalidad. Mientras me la responden, por así decirlo, si tengo tener, que tener renovada la de, la de emprendedores, ¿verdad? Exacto. Porque ya estaríamos en el tercer año. La nacionalidad que sepáis, hay a quien se la conceden en dos meses y hay a quien se la conceden en dos años. Está bien. Hay un amplio abanico. Hay, mmm, se puede pedir uno solo, lo puede pedir con letrado, con abogado, que casi a veces yo creo que es lo más recomendable para. Que tampoco debe ser muy caro para final de tiro, pero vamos, hay un prisliner el otro día en Telegram, le mando saludos que él se sacó lo el solito hizo, la nacionalidad sí, sí, sí. vale Fíjate, una, una nacionalidad, para que más o menos tengas idea, que te lo haga una, un letrado está por el orden de 400 dólares Pero a, la, a veces que es más barato pagar los 400 dólares que sí. te empiecen, ven, devuélvete, vuelve ahí, o sea, a la claro, final claro. te va a salir más caro Claro, a claro lo a veces por eso era mi tema de cuando se me, se me esté acabando si se acaba o no se acaba la de emprendedores eso era mi duda claro pues yo creo yo la renovaría a lo mejor por seguridad yo la renovaría que tampoco es nada porque me, a los diez meses ya se claro, a los 10 meses, meses yo pedía una prórroga de dos años y ya con la prórroga en el bolsillo ya me iría por la nacionalidad perfecto ahí yo, está yo no ahí, ahí, ¿vale? sí. ahí me cerró más vale. perfecto venga perfecto. pues Perfecto. Gracias. Pues, gracias a ti, Andrea. Seguimos por el, el Te Toca. Lilia, actívate el audio. Lilia, y ya puedes participar. Ahí lo tienes activo. Perfecto. Preséntate dónde estás para que te conozca toda la audiencia. ¿Y dónde eres? Eh, mi nombre es Lilia López, soy de Colombia. Eh, me encuentro en Puentes el Córdoba, en España. ¿Y cuánto llevas en Fuente Genil, Lilia? Más o menos. Llevo tres meses. Vale. ¿Y viniste directamente ahí? O, o antes no. De... Yo llegué de Colombia, llegué a Barcelona. Uh -huh. Estuve en Barcelona y de allí sí me vine para acá, que es donde vive mi esposo. Vale. Vale. Pues nada, pregúntanos lo que quieras o, o aportalo o ambas eh, cosas. O que tú quieras, sí. Bueno, eh... Tengo una pregunta lo que pasa es que ahorita en el interno estábamos conversando un poquito ya sobre el tema Diles, sobre... diles un resumen a todos los PRIXLINES que están en. el bueno vivo. lo que pasa es que yo llegué y yo llegué justo en el momento en que cerraron todo y comenzó la pandemia cuando entré acá no pude hacer absolutamente nada eh, Para lo empezar sobre el asilo político que es lo que quiero hacer empezar mi, empezar mi proceso entonces estábamos hablando sobre el tema, ¿por qué? Porque resulta que me salió un trabajo de cuidadora, pero la señora me dijo, yo te pienso hacer un contrato de trabajo más adelante, eh, dependiendo de cómo vea tu trabajo, pero yo necesito que tú estés eh, tú empieces tu proceso de, de tus papeles, que, que estés legal. Correcto, sí, tipo? te entendemos. Entonces eh, yo le dije, lo que pasa es que yo no lo puedo hacer. Porque pues todavía no han abierto nada, entonces eh, he trabajado algunos días, fines de semana con ella, pero eso es lo que ella me exige, así que eso sí pues me tiene un poco preocupada porque yo dije bueno yo no sé qué número a qué número puedo llamar a sacar mi cita, no sé si las estén dando... Eh, no sé cuánto tiempo me demore para eso Lilia pero y tú entonces... te, te quieres sacar pedir solicitud el asilo es lo que quieres solicitar sí, no vale. quiero solicitar la cita vale, para vale. el asilo hombre yo te adelanto entonces, pre... te escucha brevemente te adelanto que para el 25 de mayo en teoría eh, reactivan todo en teoría los temas administrativos uh -huh. en teoría eh, no hay nada fijo pero en principio okay. para que te veas si tú es sigue pero sigue sí eh, bueno mi pregunta es mi esposo tiene un año y siete meses en España eh, cuando a mí me pregunten en mi cita si tengo familia, ¿puedo mencionar su situación por la cual se vino y la situación que es la misma mía en mi entrevista porque nosotros nos vinimos fue por extorsión y como su hermana lleva 20 años viviendo en España, pues eh, sentimos que era el sitio más seguro para, para él, para nosotros porque también hubo agresión y eh, a mí después que él se fue, ahora antes de viajar, mmm, uno o dos meses me volvieron a extorsionar. Vale, en y una, Colombia. una pregunta que te hago, él pidió el asilo en este año y pico, año y tal, lo ha pedido. Apenas asilo? llegó. Lo pidió. Pues Apenas sí. llegó lo pidió. Y se lo están él tramitando, tiene su ¿verdad? Y sí, él teniendo. tiene su tarjeta roja. Ah, la tiene ya tubo, y todo, todo muy bien. Él está trabajando y tiene él tiene contrato pues de trabajo. Mira, te re, ahora sigues aportando, pero para quitarte ya las angustias, te, claro que puedes, perfectísimamente. Y te digo más, razón de más, si a tu marido ya le han dado la tarjeta roja, por razón Ajá. de más, tú eres su esposa. O sea, si se lo han dado a él, te la van a dar a ti. Y por el mismo motivo, perfectísimamente. Porque si le extorsionaban a él, te extorsionaban a ti también. Lo mismo. Sí. Vale, sí, sí, claro, perfectamente. Sigue, sigue, si quieres preguntando. Sí. Bueno, entonces, eh, bueno, él, gracias a Dios, todo le ha salido muy bien. Él se le ha seguido renovando, tiene contrato de trabajo. Ahorita no está trabajando, pero vuelve a trabajar ahorita en junio, si Dios quiere. Él está cotizando y todo. Entonces, mi preocupación era esa, que bueno, ya me la aclaró usted, porque yo no sabía qué iba yo a poder decir y qué no podía decir. Y, tú, mira, eh, lo, mi quería... consejo es que digas la verdad siempre. Y, uh -huh. y cuando hablo a lilia hablo a todos vosotros en un tema de asilo esto de protección internacional decir la verdad porque muchas veces hombre si no tiene documentos pues viene muy bien para el proceso pero muchas veces uno no tiene ni documentación entonces se van a basar en el testimonio entonces ese testimonio si tú dices la verdad pues eh, va a ser creíble porque ellos te van a preguntar por arriba y por abajo pero como tú estás diciendo uh -huh. la verdad pues lo, uh -huh. lo van a, a lo van a ver y te lo van a tramitar entonces mi consejo siempre que digáis lo que ha ocurrido, lo, lo, lo que ciertamente ha ocurrido, la verdad. Y entonces ya veréis cómo va perfectamente. Y lo otro que estaba comentando con con con Don Oscar y con Milton fue sobre mi pequeña, mi bebé. Eh, a mí me tocó dejarla porque en el momento yo no tenía eh, un pasaje para ella en ese momento, porque ya yo había entregado un dinero a esta gente. Entonces yo me quedé sin dinero y lo único que pude fue viajar yo sola pero mm. mi madre en colombia está muy enferma entonces ella ya está cansada mi hija tiene siete años es muy activa y eh, me estaban aconsejando que ya mi esposo podía de pronto pedir la niña por reagrupación no sé bien cómo es el proceso para yo comentarle a vale, él pues te voy a pasar a don oscar si quieres que te explique cómo va mm -hmm. la reagrupación ¿vale? vale don oscar pues le pasó la le cedo la palabra el audio de Don Oscar, que se lo. Fíjate, eh, Lilian, ya tú estás allí, ¿ok? Como te dijo Don Luis, tienen que coincidir muy, pero muy bien las versiones de los dos, porque las va a contrastar y los que manejan temas de refugio o asilo van a comparar la versión de él con la versión tuya, ¿ok? Si dice que está casada, te favorece. Sí, sí, sí te favorece bastante por el principio de reagrupación familiar y legislación internacional. Y ya tú estás ahí, evidentemente, como te dice el señor Luis, ya hay un precedente que tu esposo está ahí y ellos van a propiciar que se, que se reúna. En el caso de tu hija, que está allá, okay, que está en, en, en, en Colombia, Colombia, ahí el procedimiento es un procedimiento un poco más largo porque está fuera de, de, de, de, de suelo español. Entonces ahí tienes que hacer procedimiento con re, petición de reagrupación y todo eso. Que en este caso, como ya tu esposo tiene más de un año, él es el que pe, tiene que pedir la reagrupación y no tú, es, uh -huh. mi, es la recomendación. Uh -huh. Y este, en el caso de, de esos, en, es, en, en esos casos de reagrupación, lo que van a verificar es dónde vive, si tienen dónde vivir y si tienen medios para poder, este, este, ¿cómo se llama sí, sobrevivir o mantener a a la persona ahora. Si tu esposo está viviendo de ayuda, ahí no. empezó a tardar la cosa. Pero como no. está trabajando, verdad? Lilia, que él, él, desde que llegó, el gracias a Dios, le salió trabajo. Empezó, obviamente, eh, sin papeles, pero ya después le salió, le ha salido todo muy rápido. Eh, de hecho, y, y él sigue trabajando y nunca pidió la ayuda de nada de nada. Pues eso juega mucho, juega mucho a que luego os den perfectamente la reagrupación. La y ayuda lo, que él tiene, también, ahora, también. perdón, ah, la ayuda que él tiene en este momento, disculpa, Oscar, es porque eh, es su jefe, eh, él es eh, trabajador independiente, él tiene su local independiente y a estas personas le dieron una ayuda al gobierno. Ya, para, pero eso no cuenta, él. lo del bicho no cuenta, lo del bicho va aparte, ah, eso okay. no te preocupes. Por el bicho. Ayuda Cuando hablamos ya. de ayudas, no nos referimos a las del bicho, nos referimos ah, okay. a, a las ayuditas a la tipo Fátima, esas. A las del sí, bicho sí. Es distinto. Y lo otro que tienen que estar pendiente, que es la ventaja que están los dos allá en España, que por, por temas de seguridad de los niños tienen que firmar los dos papás y pueden dar una autorización firmando los dos. Ajá. ¿Okay? Y facilita que traiga a la niña. Hay líneas aéreas que están dejando viajar niños solos. En el tema este del COVID es medio delicado. Hay que ver qué criterio están usando ahorita. Porque la idea es traernoslas en traerlas en noviembre, octubre, noviembre, más o menos, dependiendo de cómo vaya todo. Ahorita te repito, hay situación atípica. En el caso de viajar niños solos con el tema este del bicho, algunos países están permitiendo viajar niños solos por, precisamente por el tema de protección o adolescentes que estaban estudiando en el exterior y entonces le hacen un permiso especial y dejan que, que, que se los traiga. Entonces hay que ver qué criterio está usando España y, y, y Colombia. A eso tienes que acercar con consulado. Sobre todo el de Colombia, ¿verdad? Para que la dejen salir al, al niño y de un Oscar pues no vaya a que no le sí viajar. bueno la ventaja es que están los dos ok porque claro. no, lo que, que se está haciendo a nivel internacional que no te dejan sacar niños con el permiso de un solo de uno solo un solo de los progenitores tienen que siempre aparecer los dos y pues o sea que nosotros dos tenemos que ir al, lado. Utilizando al otro lado Sí que, que tenéis los dos que autorizar el viaje del lo crítico aquí que yo veo más que bueno crítico sin quitarle ponerle hierro al asunto es el viaje que dejen viajar al niño que edad tiene el niño, la niña tiene siete años siete años porque dejen viajar a la niñita con siete años sola pero como dice don oscar como estáis los dos papás aquí si los dos papás firmáis que le autorizáis a que viaje que venga sola incluso pues va a ser más fácil a mí se me ocurre también otra idea no sé si es factible yo la pongo sobre la mesa aquí cada uno da su opinión y vosotros tomáis las decisiones a que opinar don oscar como vosotros dos ya pedís el asilo y seguramente pues a ti te lo van a tramitar lógicamente igual que a tu marido pues que venga la niñita pues como ha venido tú, incluso como turista, siempre que la permitan viajar, con vuestras autorizaciones. Y una vez que esté esté aquí la niña en territorio español, pues la incluyes también. Podría ser también otra idea, a lo mejor. No sé qué opinaría don Oscar de esta. De sí, este enfoque. Mira, esta Lilian, es más fácil, como te está diciendo Don Luis, que la traigas como turista. Es más, están haciendo las líneas aéreas, te cobran el pasaje de la niña. Y en muchos casos están cobrando hasta el pasaje de del acompañante, que es alguien de, de la misma línea aérea. Para pagar el pasaje alguien de la línea aérea. ¿vale? Una, una, una, ¿Cómo hacen negocio, una, don Oscar? Que... ¿Cómo hacen negocio estas líneas aéreas? Madre mía. Es más, están cobrando hasta las mascotas, como que si fuera un pasajero completo. Entonces, revisa el tema de tarifa, porque te puede salir más barato y más rápido, que la niña se la traiga una tía eso también esa que, es la ¿qué? idea una amiga exactamente pues una amiga viene con la la amiga la amiga alguien que vaya a venir de confianza es buena idea mira mira te, te acabamos de resolver un montón de cosas eh Lilia, Lilia que se viniera con la abuela con la no mi mamá no puede viajar no puede no. no qué lástima porque decías que te la querías traer bueno, pero escuchar que estamos en vivo, Pirilines, no me hagáis aquí a un debate de aquí estamos a solución, porque nos están viendo luego miles de personas que Don están Luis, aprendiendo. Quería, claro, quería claro. recordarle que este yo, la primera vez que nos conocimos, eh, estábamos hablando ahorita sobre lo del banco, ¿se acuerda? Sí, sí, me acuerdo. Y, y a mi esposo, no, el banco no le quiere dar la tarjeta de débito. Solamente yo les mostré ahorita. Eso no sé cómo se Pues llama. mira, esto te digo, sí, pero no, no hace falta que enseñes la tarjeta que luego lo ve mucha gente. Esto, escúchame una cosa, yo te digo rápidamente, cuando te abres una cuenta corriente, todos los bancos tienen la obligación a daros una tarjeta de débito, que no es de crédito, pero sí de débito, para poder disponer de los fondos. Y te digo otra cosa que, que te, han, te eso, en correos os dan una tarjeta, incluso solo con el pasaporte, si no lo han cambiado, que también tiene un Iván cuesta no sé si son dos o tres euros poca cantidad y es una tarjeta que tú puedes ir metiendo ahí dinero e incluso si quieres opcionalmente por dos o tres euros más un Iban que no recuerdo si es un pago único o es al mes no lo sé pero ahí lo tendrías solucionado sí, sí. esto es de ese banco si tú quieres decir el nombre dilo yo no lo voy a decir aquí cada uno es legalmente sí. responsable ¿eh? yo no eso Caja pe... Sur ¿por qué dices Caja Sur no, no lo sé yo no digo nada ¿eh? Entonces... Caja Sur pues di, diles que te den Mira, una, el, la de débito o que te vas a otro banco. Don Luis, una idea. Sí, el tema de los bancos se puede resolver muy fácil. Y es lo que yo hago normalmente aquí con los migrantes donde estoy, en Ecuador. Todos los bancos están implementando la apertura de, de, de cuentas en línea. Y ellos, tú es como que tú mismo estuvieras llenando todos tus datos, pero lo estás haciendo tú mismo. Yo revisé España y lo están implementando. Entonces tú metes todos tus datos, y si tu esposo ya le entregaron DNI tal, lo que piden es el DNI, número de pasaporte lo llena y pones la dirección y te llega la tarjeta, te mandan la tarjeta. Hombre, azul. es verdad, mira, buena idea que te he dado Oscar, Lilia. Si tu marido, tu esposo tiene el, el NIE, ya no tiene NIE, ¿no? Porque tiene la tarjeta roja. Dile que se la abra eh, o en N26 o en Monese. Pero incluso te recomiendo N26 que tiene un Iban español. Te mandan la tarjeta y teniendo y no vas a tener ninguna dificultad teniendo el NIE y la abres como dice Don Oscar. La abres online ahora mismo, cuando acabemos el vivo, si quieres, busca N26 con todas las garantías, y te la van a mandar la tarjeta de débito a casa, e incluso no tiene comisiones, no te cobran comisiones. Que muchas cajas de estas luego te están que si un seguro que tal, casi mejor idea, porque lo de correo será más bien al que no tiene NIE, pero no había caído que tú, como tu marido o tu esposo, ya tiene el NIE. Pues ábrete la NN26 o otra online de otro banco que te guste a ti también, BBA sí. o otro. Don Oscar, ¿y esas citas para el asilo, si las la van a dar eh, online o hay que llamar? o es que Eso es lo que no. no eso estamos claro. todos a la espera. Todavía no, wow. que yo sepa, todavía no. Espérate un poquito. Estás en el grupo de Telegram, ¿no, Lilia? Sí. Venga, oye voy a pasar para más que se, que ya he visto el reloj y se está avanzando el tiempo vamos te toca susan luego ricardo y luego jesús hinojosa venga susan hola, ¿sí? de paraguay? uy uy qué paraguay? mal te oigo susan susan a ver el micro hola, ¿Hola? un a poco ves, más susan? cerca susan para que te escuches Sí. hola ahora mejor venga hola sí, soy susan de paraguay muy bien. Y vivo en Paraguay. Y quisiera hacer una pregunta. A lo mejor no va al caso, pero quisiera saber. Pues esa es la pregunta, Susan. ¿Cuándo eh, sería conveniente viajar como turista a España? Pues lo he, este dicho, lo he dicho al principio del vídeo. ¿Lo he dicho? No lo escuché, disculpa Bueno, si no lo has escuchado, lo repito: para octubre. Para octubre. He dicho, no es fijo, no hay nada fijo pero se está hablando que los vuelos internacionales tanto para venir a españa como para salir para octubre eh, reactivarán los aeropuertos a nivel internacional que es lo que a nivel doméstico europeo antes en junio ya incluso van a venir turistas alemanes aquí a españa pero por lo que yo he oído que no hay nada oficial para octubre pues a partir de octubre en adelante eh, No sé qué te quería decir que se me acaba de ir de, de, si quieres preguntar algo más, ya que estamos ahí. Susan. No, está bien, gracias. Vale, yo me esperaría octubre en adelante, ¿vale? A partir de octubre. Okay. Antes lo veo un poco precipitado, ¿vale? Ok, gracias. Muchas gracias, Susan. Venga, eh, te toca Ricardo ahora. Bueno, hola, Ricardo de Argentina, buenas tardes, buenas noches. Eh, una pregunta para que me quede bien claro, Luis. Pues yo voy a ir con mi señora que tiene la ciudadanía, voy a apoyar tarjeta comunitaria eh, para iniciar y me voy a quedar todo el año para sacar la, la ciudadanía. Eh, si yo en ese año, eh, ¿cuánto es lo que puedo salir? Pues, para quitar algunos detalles acá en Argentina. ¿Cuánto es el tiempo? Tu esposa puede entrar y salir lo que quiera, porque es, sí. tiene la nacionalidad española. Sí. Y tú, pues no sé, yo creo, don Oscar, ¿usted le ve... ¿Qué sí. opina usted? Mira, si tienes una residencia temporal, sencillito. No te vas a ausentar más de seis meses porque vas a perder la, la residencia temporal. Así, sí. sencillito. O sea, no más de seis meses se están llamando. Ah, no a más, de no okay. más de seis meses. No más de seis meses por año. Ok, ok, ok. Vale, Ricardo, pero. No. Vale, pues ya está. Venga, seguimos para adelante. Jesús, ¿te tienes preguntas del chat? Las preguntas del chat, y se las diciendo a Jesús que él, él luego las transmite, la que no se haya resuelto él directamente. Sí, hay una, hay una aquí, Luis. Vale. Hola, buenas noches. Oh, oh, bueno, preguntas Jesús. tuyas también, ¿eh? Jesús. Que yo ya me <risa> Es que Jesús os está ayudando mucho en el chat. <risa> vale, y yo ya le digo las del chat, pero bueno, si tú tienes también, ¿eh? No, Sin bueno, ninguna... por el momento no tengo. Vale. Gracias. Bueno, soy venezolano, estoy en Valencia. Bueno, Luis, la, la pregunta es, ¿qué me hacen es si ¿sí estoy en asilo y tengo un contrato de trabajo y en ese y está como solicitante de asilo y le deniegan el asilo cómo hace para para sí qué hace, ¿no? O qué pasa en ese momento. Yo ¿Cómo soy, se come ¿cómo eso? ¿Cómo se esa, como decimos si aquí era... en España? No sé si vosotros usáis esa expresión. ¿Cómo me como eso? ¿Cómo se hace eso? No. <risas> bueno, yo os digo una cosa, es muy raro muy raro muy raro yo no he visto ningún caso que hayan resuelto una solicitud de asilo antes de tres años yo no la he visto alguna habrá pero yo no la he visto están tardando tres cuatro cinco años y algunos casos hasta ocho y 10 años no confundáis que cuando os dan la tarjeta roja lo único que significa que habéis solicitado el asilo y os lo están tramitando que han pasado más de seis meses y lo siguen tramitando y dan a la roja pero eso eh, la mayoría luego lo, lo deniegan pero lo deniegan a los 3 4 5 años tu pregunta es si me lo o el que lo ha hecho en el chat de, en el vivo de youtube por cierto no se pedido un like poned like porfa poner like vale ponerle un like los que lo veis luego ahora voy a dar respuesta a los que lo veis luego suscribiros si os aportamos valor suscribiros con campanita porque siempre emitimos en directo y así os avisa la aplicación con la notificación del móvil activada vale y así podéis participar en, en, en los vivos como estamos haciendo ahora y lo último, eh, aquí es sin ánimo de lucro, yo no os pongo patio ni nada, ni para participar aquí ni en ningún lado, pero si os veis, os, calco, os veis cada uno un anuncio de estos que os mete YouTube, suficiente, porque así yo tengo para darle, que le doy a la persona que luego transcribe todo lo que hablamos para que quede ahí el índice, ¿vale? O sea, os pido un anuncio por persona. Que lo veáis, ya está. No hay que comprar nada, a ver el anuncio, ya está. Que Jesús, si le deniegan el asilo y estaba trabajando, ¿no? Y se lo han denegado, pues a mí se me ocurre si se lo fuera ese supuesto que no creo que se diera muy raro pero bueno vamos a pensarlo lo que ha dicho antes don oscar hay cinco días para recurrir esa decisión entonces yo ahí si me lo denegaran, me iría rápidamente lo recurriría en ese plazo de cinco días y al recurrirlo se vuelve a bloquear el tiempo y puede seguir trabajando igual Perfecto. ¿Eh? no sé si don oscar quiere añadir algo más de esto como nos ha escuchado ¿Sí? Pues le sí, fíjate, ahí. Como dice, mira, como dice Don Luis y como arrancó el tema del asilo y refugio, tienen que y los asilos y refugios solamente aplican cuando tu vida o tu seguridad está en peligro. El que, te lo, el, el que, el que no te, te lo coloquen en un procedimiento administrativo que puede durar dos, tres años, y escuchen esto: dos, tres años, pero después, si llegara a suceder, lo inmediato es lo recurre. Y buscas una alternativa de cambio, puede ser también, ¿ok? Podrías pedir, que inclusive, la residencia excepcional por motivos humanitarios. De repente no se subsume completamente a un refugio, pero existe el principio de no devolución. Y si tú tienes el, el, el, el, el temor y logras justificar algo, ¿ok? Te, puede, te puedes cambiar a, un, a una residencia excepcional por, por razones humanitarias. ¿okay? Pero vamos, que si han pasado los tres años, que seguramente sería el caso... También el arraigo social y ya está. y, y Aplicaría el arraigo social. Por ejemplo, pero, que con, pero Jesús, con el hecho de recurrirlo, lo bloqueas otra vez otro, otros tantos años. Y en el caso de que el, el solicitante de asilo tenga tres años y no le han, y no le han dado una resolución. Que es lo que pues, suele ocurrir, que es lo que suele ocurrir. Eso es lo normal. El... Eso sí que es el 99%. Pues yo quedaría ahí, yo, si yo me he el asilo. Y que no me onda. permite, escucha, que no me permite viajar, que no me está eh, contando para la nacionalidad, pero sí me ha contado para el arraigo social, yo en cuanto veo que ya van mis tres añitos, me iría a pedir el arraigo social. Me busco a alguien que me quiera contratar, o el que me tiene ya contratado, me vale, sea empresa o sea persona, vale una señora que te tiene contratada para limpiar, que muchas lo preguntáis, yo a los tres años yo me pediría ya mi arraigo social, porque el arraigo social es la puerta luego para la nacionalidad y el arraigo social me permite también ir y volver a mi país con los límites que hemos hablado al principio. Que eso sí le va a pasar al 99,9%, porque a día de hoy la administración está muy colapsada y con el bicho pues más que lo basta. Algo más, Jesús, que tú consideres perfecto. que no. tengas. Vale. No, pues, no, no listo. Venga, pues si da sí, vale. Perfecto. Pues le toca a Alejo, Alejo puedes participar. Activate el audio Alejo, luego va Jean carlos y luego va Maylor, ¿vale? Y si alguno de los que habéis entrado, que no sabéis si queréis participar, levantar la manita virtual que te que tenéis, ¿vale? Y si no, pues bueno, que nos quedan ya nueve minutos máximo. Venga Alejo. Hola Luis, buenas. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Eh, mira, yo soy de, de Bolivia, pero radico acá en Buenos Aires, Argentina. Eh, mira, tengo dos preguntas sobre el visado de estudio que la verdad que para nosotros se hace muy muy difícil porque nosotros necesitamos o sea un visado para entrar a la Unión Europea creo que es exchange algo así no me sale pero bueno es algo mm, así sí el nombre ese y bueno sería uno sería el visado de estudio que es es solamente a nivel universitario o se puede a nivel no universitario alejo, bueno, la el... alejo te tengo que regañar ¿No te has visto los vídeos últimos? Es a todos eh, los niveles. No. Te lo digo en broma, no te preocupes, pero es cierto. Es a todos los niveles. Te vale desde un cursito sencillito de, de lo que sea hasta un máster superior de universidad. Te vale todo. Ahora, unos tienen unas ventajas y otros tienen otras. Pero para bien para la visa de estudios o el permiso de estancia, si vienes como turista y lo pides aquí, que es lo mismo, pero cuando lo pides aquí se llama estancia por estudios te vale un curso sencillito o te vale un curso superior. La recomendación que va que dure por lo menos seis mesecillos, vale. Sea lo que sea, sea un curso sencillo o uno superior. Luego cada uno tiene sus pros y sus contras. Repregúntame si quieres, Alejo. Venga. Eh, la bueno, eh, eso o sea, si bueno. No te bueno te la pregunta claro, era esa, que era ¿no? no universitario, viste. Porque yo la verdad que como no, mira, yo radical, te lo digo muy rápido, aires. Alejo muy sí. rápido. El universitario la ventaja que tiene es que cuando sí. tú lo acabes si es de nivel 6 como le llaman aquí en europa o superior el universitario tiene una ventaja que es que luego te puedes pedir un año bien para buscar trabajo o para hacer prácticas profesionales remuneradas ese es lo que tiene el universitario que no lo tiene un curso sencillito pero la ventaja que tienen los dos es que tú mientras estás estudiando puedes trabajar también pedir permiso de trabajo, eso sí, a media jornada. En vez de 40 horas a la semana, 20 horas a la semana. Eso lo puedes hacer con los dos. Ahora, si el curso es universitario, cuando acabes ese curso, puedes pedirte un año para buscar trabajo. Ya está. Si Ahora me dirás, bueno, y si me hago uno sencillito, claro. eh, si ¿qué puedo hacer? Pues puedes hacer otro, otro sencillito y otro sencillito hasta que lleven los tres años y pedir al arreglo social. O sea, son distintas vías. Dime, dime. Bien, Alejo, puedes repreguntar. bien Luis. Eh, mira, la otra pregunta era por el visado de trabajo, porque yo tengo, en sí tengo dos conocidos que le hicieron una oferta de trabajo, pero eh, como te digo, lamentablemente de mi país, de Bolivia, el para obtener la visa es prácticamente de 1 eh, al 100 o sea, de cien uno pongámosle que es lo bueno, aprueban pero, la visa lejos dependerá la visa que pidáis porque seguro que si te... eh, no yo te hablo de visa de trabajo es como ah, y después claro, ¿qué claro, pasa claro. Por... pero el eh, truco mira, Alejo, estico... escúchame sí. escúchame es que nos quedan ya cuatro minutos el truco pero ya. mañana vente si quieres o pasado lo digo a todos sí. eh. el truco no te vengas con una de trabajo efectivamente que eso es súper difícil vente con una de turista y pídete luego una estancia por estudios estando aquí o vente con una de estudios directamente, por no decirte si una lucrativa, que esa te la iban a dar seguro, sí o sí, pero claro, hay que enseñar mucho dinero, pero una de claro. venirte venir turista y pedirte aquí una estancia por estudio lo puedes hacer perfectamente, o pedirte allí la visa de estudios. Bien, no, la, la, la pregunta del visa de turismo, o sea, para venir allá, de, perdón, visa de, de trabajo era, es en, en como que te quedas ahorcado, yo quiero saber si realmente eso es... O sea, es así, ¿no? Porque como que ya después no puedes hacer nada. O sea, que aquí no. Se queda boca, boca, boca, boca, boca, boca, directamente, mira, creo que no. Alejo, eh, vamos a tener sí. mañana seguimos si quieres, como hemos hicimos antes con la otra chiquita que se quedó así corta un poco. Va, es que quiero dar paso a los otros dos. Pero aquí no. Mira, de toda Europa el que mejor facilidad os da es, es España, a, por lo menos a día de hoy. Aprovecharos. Bueno, bueno, Luis, entonces, saludos. Sí, mañana seguimos si quieres, Alejo, ¿vale? Para, Dale. Venga, pues Hasta le luego. toca, venga, le toca, venga, Mailor, My, Mailor, te toca, venga, corre. Sí, ¿qué tal? No, ¿qué tal? mi consulta era si por el arraigo, ¿no? Sí. Si necesariamente tienes que tener entonces a alguien que te contrate y te haga el contrato. Y lo segundo era en el caso de mi papá, que también, al igual que Mauricio, tiene 20 años y no ha tramitado su doble nacionalidad. ¿Cuál sería el proceso? ¿O hay un video para buscarlo? Hay un video, hay un video y mañana lo tratamos, si quieres, ¿vale? Porque no da tiempo ahora okay, en tres minutos. El tema del arraigo, vale, el tema del arraigo y bueno, y lo de los papás que lo vayan tramitando, eso te lo digo rápido que no sean tontos ya ahora ya que os habéis enterado gracias a los vídeos de Prisline yeah. no digo nada sí. que, que sepan que desde que llevaban dos años lo podían hacer que nunca es tarde hay un refrán aquí en españa nunca es tarde si la dicha es buena que eso les viene okay, bien, ¿vale? gracias pero mañana lo tratamos vale venga Está muchas bien. gracias mayor y ya gracias por último a Giancarlos. venga Giancarlos, gracias Maylor, gracias y a alejo también gracias sé eh, que no sé si te las he dado antes Giancarlos, venga ya el último corre Hola, ah. buenas tardes, eh, Prisline. Mira, tardes. soy de Colombia, me llamo Juan Carlos y vivo en España. Eh, me encuentro en yaida eh, Tengo dos preguntas. Una es, mi madre es nacionalizada, vive aquí hace 20 años y tiene nacionalidad hace 14 años. O sea, tu madre, eh, tu madre, Mylor sí que hizo los deberes, no como la madre de la chiquita esta y la de Mauricio que llevan 20 años y no hicieron los deberes ya, ya, ya La digo, digan bromas, eh, bueno venga, eh, corre, corre pero corre que quedan dos por, minutos por corre. tiempo tie hemos, eh, por motivos no saqué mi documentación porque pensé que nunca iba a venir a España vale ahora que estoy aquí en España he venido ya a los 22 años hemos metido un recurso y lo han eh, denegado porque dicen que hace falta recursos eh los el recurso son de que no mandaban el dinero eh, que, sí, que no te mandaban remesas todo o sea dinero. sí me mandaba todos los meses pero no la cantidad que se necesitaba me entiende vale ahora yo voy aquí para España ya tres años llevas tres años, años casi meses, vale sí tengo dos años y ocho meses y quisiera saber si ya ha, pasando el tiempo que ha pasado ella puede darme documentación ahora porque estoy a cargo de él. Mira, no tengo, yo te veo, mañana lo ampliamos, Mailor, o sea, Giancarlos, perdona, mañana lo vamos a ampliar, sí, sí. mañana lo ampliamos, te invito a que estés mañana, estamos todos los días, porque en, en sí, un sí, minuto sí, ya... Todos los días. Pero te digo muy rápido, eh, yo, en tu caso, llevando dos años y pico, ocho meses, me esperaba ya sí. a los tres, que no te queda nada, vamos, yo ya echaría el arraigo social, en tu caso. Hombre, lo que pasa es que no quiero estar tampoco atado a un trabajo, ¿me entiendes? Que ahí, ahí eh, con esto que... Tiene que estar uno sí o sí. Bueno, un pues año vale. De, si no quieres de, estar atado a un trabajo, mañana lo debatimos. Mañana lo debatimos, vale, vale. que ya más profundo. Pero te he cogido la pregunta y la apunto aquí, ¿vale? ya Carlos, perfecto. Vale, perfecto. Venga, gracias. pues nada. Prilines, eh, vamos a despedirnos ya. Que, que muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo. Os pido el like por fin. Los que lo veis luego ponen los comentarios, todas las aportaciones que tengáis, todas las preguntas que tengáis. Ahora me leo todo el chat vale pues si se ha escapado algo mañana nos volvemos a ver y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí vale mañana nos volvemos a ver pues y por cierto decírselo a personas a las que creáis que podemos ayudar mañana resolvemos estas preguntas que son muy interesantes y no ha dado tiempo hoy pero como estamos todos los días mañana resolvemos muchas gracias